Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo más que especial otra vez en mi canal Estamos en un vídeo de cómo configurar tu cámara en OBS Sé que la mía pues, no es la mejor del mundo, tampoco se ve extremadamente bien Pero estoy muy contento de cómo se ve de base a cómo se ve ahora Además, es que os voy a enseñar cómo se ve de base Vale, pues esta es mi cámara sin ningún filtro ¿Cómo os quedáis? ¿Sabéis de lo que...? Pues lo que estoy diciendo, que eh, este vídeo va a estar bien. Os va a ayudar a muchos streamers que acabáis de empezar o que no lleva, o que lleva mucho tiempo y no sabéis cómo configurar correctamente vuestra webcam. Así que voy a dejarla así y voy a ir haciendo ajuste por ajuste con vosotros. Para que sepáis todo lo que toco. Pero aunque esté con este tono tan feo y me vea tan asquerosamente feo ahora mismo, eh, os tengo que explicar unas cosas. Las cosas son con el tema de la webcam. La webcam no lo es todo, ¿vale? Yo tengo una C920, sé que es una de las mejores webcams que hay en el mercado... Pegarle un trago al. Pero aunque sea una de las mejores webcams del mercado, como podéis ver, no se me ve para nada bien. Para nada. Es una, una webcam que viene como el culo de base. O sea, que tienes que toquetear. Y pasa con todas las webcams. O sea, yo conozco a Peña que lleva una webcam de, de 10 euros del chino. Que le iba como el culo. Se ha puesto conmigo. Se la ha intentado configurar yo de otra forma. Y le ha quedado de puñetera madre la webcam. Os lo juro por mi vida, ¿eh? o sea que es más la iluminación, el setup, cómo tenéis conectada la cámara, cómo la tenéis posicionada, eh, cómo os movéis, no sé qué, no sé cuánto, que el tono de la cámara y todo de la cámara, o sea, es que la cámara no es para tanto, lo importante, primero que acondicionéis vuestro cuarto para que esa cámara grave bien y lo segundo ya miráis la calidad de la webcam, ¿vale? Pero primero centraos en la calidad de cómo tenéis posicionados los focos, cuánta cantidad de foco tenéis, cuánta cantidad de luz, cuánto menos os falta, cuánto más os falta, etcétera, etcétera. O sea que yo para empezar tengo dos focos frontales aunque deberían de ser normalmente tres yo tengo uno, normalmente se ponen a 45 45 grados, no sé imaginaos que, que salgan de vuestra 100 ¿vale? de, así, pa vale más o menos, yo tengo un foco como así en vez de así un foco aquí, tengo otro foco aquí no tengo ninguno que me dé de frente ¿por qué? porque si me da de frente y no tengo otros dos que me den de lado eh, me da mucha luz por aquí y poca luz por los lados, y no me haría sombra no me haría, no me, haría, no me daría ese contorno Luego, como veis, tengo muchas luces LED atrás, que estas, bueno, eh, yo luego meto desenfoque con un programa externo que tengo, o sea que da igual las luces que tengáis atrás, si no metéis desenfoque, sí que recomiendo que como mínimo tengáis una LED para diferenciaros del, de la escena de atrás, además de tener una luz arriba, que es la que me da a mí este contorno así como naranjita, que tengo como un mini foco en el techo, que me da esta lucecita naranjita y me distingue del fondo, ¿vale? Como que no parece que estoy en 2D, ¿vale? Parece que, pues que sobresalgo del fondo. Y una vez tenéis eso aprendido, ya empezáis a lo que es configurar la webcam. Así que vamos a ir a lo que es el ordenador. Bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Lo primero que tendríais que hacer es entrar a vuestra webcam. Quiero eructar, tío. Estoy aguantando. Esperad un segundo, eructo, y ahora vuelvo. ¡Dios! Oh, chavo eructo! ¡Hola, chorizo! ¡Qué como yo, hoy. Perdón. Eh, tocáis. tipo de resolución os vendrá predeterminada? Ponéis personalizada y la ponéis. Depende, ¿eh? Aquí os voy a toquetear dos, dos cositas. Eh, si tenéis una webcam que es muy buena, una C920, una Logitech... Yo recomendaría que jugarais con el 1080 o que lo intentéis si veis que os gusta más el 720 720 pero a mí me gusta el 1080 pero también os digo si jugáis solo juegos y tenéis la cámara siempre en pequeño os prometo que da absolutamente igual entre el 1080 y el 720 720 incluso mejor porque se te emborrana menos al ser más pequeño coge menos píxeles y esos píxeles se ven mejor o sea que como vosotros prefiréis yo juego con el 1080 FPS, los máximos, siempre que podáis Formato de vídeo, si tenéis alguno Yo en mi caso no, porque estoy utilizando un programa externo Para meterle unas cosillas, que ahora os enseñaré también eh, Tengo cualquiera Pero porque me sale a RGB Que es una mierda, si le doy, mirad cómo se me pone la cam O sea, bueno, no se nos llega a notar demasiado Pero No sé, además es que se me cambia hasta el micro Cuando le doy a RGB no Lo dejo en cualquiera, que es lo mismo ¿eh? es, es, Creo que sale a RGB, pero bueno Que el mejor formato que me estoy liando Es el MJ Epeg, e, mjpg o algo así, mjpg no sé, el, cuando lo escuchéis el nombre y lo veáis en vuestra configuración sabréis cuál es, porque hay uno que es yuf, o algo así, eso es una mierda, el mejor es mjpg, ¿vale? se entiende luego espacio de color tenéis que poner el REC 709, rango de colores al completo ni limitado ni predeterminado, completo que escoja todos los colores posibles y luego esto ya lo toqueteáis a vuestro antojo, ¿vale? esto yo normalmente no lo toco lo único que toco de todo esto es voltear verticalmente, eh, por si yo que sé, ahora mismo estoy en el lado de la derecha de la pantalla y cuando yo estoy jugando estoy mirando hacia el juego, ¿vale? pero si yo ahora la, cambie, la cambiara de sitio, le daría a voltear ¿por qué? porque en este caso ¡uy! es verticalmente, no horizontalmente, soy subnormal esto parece un vídeo de mierda, tío, de coña bueno, sigo, os juro que sé configurarlo bien, ¿eh? os lo juro, esto se voltea en otro lado, o sea que nada, en cuanto lleguéis a rango de colores, pasáis esto lo que pasa por grabar sin guión, como hace la gente normal, que graba normalmente con guión y ese tipo de mierdas. Yo no, yo me pongo en la cam y empiezo a hacer el zoom. No. Lo siguiente es configurar vídeo, que si yo si le doy, no sale nada, pero si vosotros le dais, os pues va a salir a esta pestaña, ¿vale? Esta pestaña de, de base te viene así. O sea, que lo primero que vais a hacer es quitar el auto de esto, poner esto a 60 Hz, quitar la compensación. ¿Veis cómo va cambiando la cam ya? Quitar la exposición, quitar la compensación por poca luz... Y ahora el primer paso es ver cuánta luz os está pegando en la cara. Si veis que os está dando mucha luz, en plan que parece que estáis mirando al sol de cara y que estáis en medio de venidorme en la playa, le bajáis a exposición. En este caso yo veo que me está dando mucha luz en la cara, o sea que lo voy a bajar. Incluso le bajaría uno más, pero no porque no me la quiero jugar. O sea que vamos a jugar con el 6. Todo quitado, el foco también te vendrá pinchado en auto, lo quitáis. Porque eso lo que hace es que juega con las luces. Mira, si yo ahora pongo así la mano... ¿Veis? Empieza a jugar, empieza me desenfoca, me enfoca, no me mola Entonces lo primero es la exposición Esto lo dejaréis tal que así, a no ser que queráis meter un zoom Que en mi caso no es, porque el zoom yo luego lo meto con este programita de aquí Pero los ajustes de OBS, la primera pestañita control de cámara se os quedaría tal que así Siguiente pestañita sería la de amplificador procesador de vídeo Lo que tenéis que hacer es, en balance de blancos Ir toqueteando este ajuste hasta que veáis más o menos vuestro tono de piel real. ¿Veis? Porque si yo lo pongo aquí, como que me veo muy naranja. Digo, este no es mi tono. Bajando, voy, bajando, voy, bajando, voy, bajando, voy, bajando. Aquí, blanco nuclear, soy yo. El blanco nuclear es ruidos. Entonces, incluso bajaría un pelín más. Ahí. Sí. Cuando veis vuestro tono de piel, os pausáis. Pensáis un poco. Cómo se ve de, de, de luz la cámara. Intentar no mirar en la cámara grande y siempre mirar en la cámara del gameplay. En la chiquitica que tenéis aquí. Mucha luz, no me gusta tanta luz, lo veo demasiado demasiado fuerte todo, ahí lo veo más acogedor. Bajáis de la ganancia, o sea que simplemente tendréis que tocar tres ajustes: exposición, balance de blancos y ganancia. Le dais a aceptar, pam, y ya se os guarda. Siguiente ajuste que tendríais que tocar: ya el ajuste gordo, los filtros. Ponemos tres filtros en ellos: el filtro de enfoque, filtros añaden aquí, ¿vale? Filtro de enfoque. Yo tengo normalmente a 0.04, porque si lo subís mucho veréis lo que pasa. Pero lo que hace es que da más bordes. No lo notaréis directamente, pero indirectamente se nota la calidad. ¿eh? Pero si le pongo mucho, cuanto más voy subiendo, más más granos más granulado se llega a ver. No, entonces, mira, incluso aquí habrá gente que la tenga bien. A mí cuanto menos, mejor. Entonces un 0.4 me parece que le da ese ambiente de que la cámara sea ve mejor, pero no me da nada de granulado ni, ni mejor de la cámara. Luego, esto lo vamos a dejar para lo último, que quizás es lo más chunguillo. No es chungo, pero es un poco pesado. Y la corrección de color, que la voy a poner por defecto. Corrección de color. Os saldrán estos aspectos por defecto. Y esto sí que tenéis que tocarlo cada uno a vuestro antojo. ¿Cómo lo pienso yo siempre? A ver, somos gamers, nos salimos de casa. Tenemos un blanco nuclear de, de, de que nos el sol una vez en la vida. Y fue cuando éramos pequeños. Entonces yo subiría, lo primero de todo, la saturación. ¿Qué? Porque eso te da como un tono de piel más... ¿Veis, okay, to... sí, ¿No? Si yo subo un poquito la saturación ¿Veis cómo cambia el tono de piel? El tono de piel más oscurillo, me da más sombra Más color en la habitación Lo veo bien Luego, ¿qué veo mal aquí ahora mismo? Que hay mucha luz Y aparte de que hay mucha luz De que los leds que se están moviendo atrás Están jodiendo un poco el ambiente este que hay Y eso porque puede ser por el contraste Los blancos, los negros, yo qué sé Pues toqueteo los contraste Y lo bajo un poquito En caso me gusta así A mí me tenéis ¿Veis? Ya cómo va cambiando la cam Último aspecto sería aplicar un loot. Aplicar un loot son filtros de Instagram de toda la vida de Dios, ¿vale? Yo tengo un pack muy grande que voy a dejar el vídeo en la descripción. Pero OBS normalmente eh, te trae estos. Que no están mal, ¿eh? El posterice esto lo acabo de probar y no está mal. Pero a mí me gustan estos básicos. Yo en su caso utilizo la from. ¿Vale? Se entiende perfectamente. Creo que son lentes de cámara, no sé. Entonces esto lo que hace, mirar sin filtro. Tú puedes poner el filtro al máximo que directamente parece que estoy metido dentro de una cueva. Pero si lo vais bajando el aspecto, pues podéis llegar a un punto en el que digáis Pues mira, le da mejoría a mi cámara mirar Así, por ejemplo, me gusta a mí ¿Cómo me gusta más? Es que a mí me gusta mucho el ambiente chill, chaval El ambiente está muy... Entonces, me gusta así Me gusta así Quizás ahora volvería a la cámara Porque siempre tenéis que volver a tocar Y subiría un poquito la ganancia Pero un poquito mirar ahí Perfecto No haría ningún cambio más en esta hueca Vale Siguiente y último paso, que esto ya es para gente que tenga una tarjeta gráfica, que no sé si es a partir de las 1080, para arriba, o a partir de las 2000, ¿vale? Pero igualmente probar en vuestro ordenador. No ocupa nada el programa, es de NVIDIA, o sea, es un buen programa. Descargáis en NVIDIA Broadcast <coughs> y ponéis vuestra webcam con el OBS cerrado primero. Y tenéis que hacer la configuración como lo he hecho yo, ¿vale? O sea, tenéis que hacer los parámetros, tocarlos desde aquí, no desde el OBS. Entonces, los efectos que tendríais que poner... En mi caso, los que me gustan a mí son de desenfoque de fondo. ¿Vale? Que lo que me hace es que me desenfoca el fondo. ¿Veis cómo se ve? No os fijéis en esta cámara porque la cámara del Nvidia Broadcast no tiene los filtros del OBS. Fijaos en la del OBS. ¿Vale? Mirad qué cambio. A mí al menos me gusta más. Pam. Me da como, una, como que estoy yo solo. Y tengo un fondo detrás guapo, pero no quiero enseñarlo. Lo podéis poner en rendimiento o en calidad. Como veis, no se nota. Se nota cuando te mueves, a lo mejor. Pero es que no se llega a notar. Voy a dejar hasta en rendimiento. Y luego tengo otra cosa que es el encuadro automático. Podéis poner muchas más cosas, ¿eh? Podéis añadir dos filtros y es el filtro que queráis. En cuadro automático podéis poner eliminación de ruido del vídeo. ¿Este qué hace? No me gusta. En cuadro automático, sí. En cuadro automático, ¿qué me hace? Que me encuadra automáticamente en el centro de la cámara. No es foco. Foco es que... Me desenfoca al fondo y este programa lo hace muy bien y no me hace falta otro. Esto exactamente es esto. ¿Se entiende? La cámara me va a estar siguiendo todo el gameplay. Si yo me levanto porque reacciono o cualquier cosa, pues la cámara me va a estar siguiendo no va a perderse ningún frame. Y aparte voy a tener este planazo que me pone justo en el centro de la webcam. Canta, no sé cómo he llegado a aprender esto siendo, teniendo dos viewers de media. Tío. Soy el pu puto amo, tío. Y bueno, poco más que deciros. Si os ha molado el vídeo, si queréis que haga más vídeos de este estilo, daros un like. Aunque ahora estoy a full con el Warzone, ya lo sabéis todos. Ahora mismo estaré en directo en Warzone, así que pasaros por Twitch a ver qué tal me queda la cámara. Y nada, si queréis una cámara de este estilo... Ah, los marcos también son gratis, eh. Poner marco, eh, neón, eh, free en YouTube y os sale este marco que estoy utilizando yo con distintos colores y tal. Lo podéis toquetear, está guapo. Y tenéis mil cosas gratis, tío. Yo no he pagado las alertas, pagué. No he pagado nada más. O sea que es lo que digo: podéis tener una buena calidad de streaming sin gastaros un dinero. Besazo y nos vemos en un próximo vídeo.